El sol de sonde, con Francisco Julio Ricardo, el papá de los pollitos. un Ratón estaba comiéndose el queso que estaba guardado encima de la nevera. Llegó tío gato, lo puso en aprieto y el pobre ratón ahí se metió en la cueva. Estoy en la cueva, rato, hasta que te cojo, rato. estoy en la cueva, rato. hasta que te cojo, rato. hasta que te cojo, rato. hasta que te cojo, rato. hasta que te cojo, rato. hasta que te cojo, ratón. Nenito Vancouver y Edison Pacheco. Entonces, tío gato, escucho del ratón, tu amigo no me coges gato, ladrón. Entonces, tío gato, escucho del ratón, tu amigo no me coges gato dormilón. Déjame quieto, gato. Y a paso firme, Bellito Domínguez generando confianza con su gente. Para mi amigo Eduardo Escobar, bendecido para bendecir. Oye, metió gato, no seas sinvergüenza, no seas tan bandido, no seas tan lajón Vete pa' tu cuarto, échate una siesta, que hasta que no me coma el queso yo no me voy Me como el queso, gato. que te lo sueño como el queso, ni te lo sueñe, ni te lo sueñe, ni te lo sueñe, ni lo sueñe, Giovanni Acosta y Sandy Zambrano, el periodista de moda. Hombre, y con esto bailas hasta un muerto, siento yo la garabito. Bueno, bueno, mi gente, y se formó la recoja porque empezó la